Hola, amigos americanos. A ah, solo era una broma, amigo. Esuche a uno de los aldeanos España, decir algo sobre esta historia que se titula El fantasma del terminal del tren. Déjame explicarte. Esta historia se cuenta que hace ya mucho tiempo, en aquellas épocas en las que el tren era el principal medio de transporte, en un pueblito llamado Jaral del Progreso, en Guanajuato, el presidente municipal ordenó colocar bancas en el parque que se encontraba en la terminal del tren, con el fin de proporcionar. Un lugar de descanso para los pasajeros Que subían y bajaban del transporte Me llamó Arturo Espectral Antes era del cuerpo, en la Madrid Ahora soy un bueno, para, nada Pero sigo siendo el preferido de las mujeres ¿Por qué lo dejaste? Esa, es un excelente... Bueno amigo amerciano, déjame contarte esta historia, pero antes de iniciar quiero decirles para contar mi historia, voy a poner mi voz grave para que el video sea más serio. Bueno amigo, sin más que decir que comience el video.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 En muy poco tiempo, las bancas fueron vandalizadas durante la noche, amanecían muy maltratadas, rayadas, rotas y en terribles condiciones, provocando la molestia del señor presidente, que envió de inmediato un vigilante, quien enfermó en un par de días. Y así sucedió con todo aquel que obtenía el puesto. La situación provocó el desconcierto del gobernante, más aún cuando la persona que envió a investigar la causa de tanta enfermedad le trajo como respuesta que todo era ocasionado por un fantasma que salía del panteón cercano a la terminal del tren. Pareciéndole una explicación algo ridícula, el señor presidente envió a el chino Herrera, un policía de su entera confianza, del cual se decía era muy barbero con su superior, por lo cual se tenía la seguridad de que no se negaría a la misión. El policía acudió al lugar sin temor, pero corrió la misma suerte, al siguiente día se presentó a trabajar, reportándose enfermo. Algo extrañado, el presidente acudió al hospital para saber lo que había sucedido con su hombre de confianza. Este le dijo que todo había estado normal hasta alrededor de las 12 de la noche, cuando empezó a correr un vientecito frío junto a una densa neblina. Escuchó el llanto de una mujer. Como su deber lo indicaba, fue en su busca para ver en qué podía ayudarla. A lo lejos, entre la bruma, vio una silueta blanca, se acercó deprisa para advertirle sobre los peligros de andar tan tarde fuera de casa, pero observó que la dama no movía las piernas y se acercaba demasiado rápido desde el panteón. Quedando muy sorprendido, su cara cambió muy pronto a espanto cuando se dio cuenta de que la señora vestida de blanco viajaba suspendida en el aire, tal como si flotara, y del rostro solo recordaba los ojos de color rojo encendido que le hicieron desmayar al ver que la figura se abalanzaba sobre de él sin darle tiempo de correr. Esa noche el policía murió y en su lecho de muerte juró que todo era verdad. Ya nadie fue a cuidar las bancas después de lo sucedido y cuentan que a lo lejos, por las noches, escuchan el llanto de la mujer. Soy yo Paola y él soy el octava señora de esta magnífica arquitectura. He sido honrada con el prodigioso poder de Lord Arturo. Os he estado esperando, hermanos míos. Uy, uy parece que tememos un rebelde punto en el canal oh, jajajaj, si le preocupa su propio bienestar le sugiero que se rinda punto y sencillamente sea nuestro rehén. punto oh, señor hitler puede devolvernos a esa mujer porque me emo que usted no vale un real punto usted puede morir punto de eso no cabe duda punto encontraremos una solución punto ese tema gracias Así me hará en campaña porque el aburrimiento me mata. Esperaré en nuestro próximo encuentro en otra vida. Esto fue finalizado esta transmisión.